Hola, hola, soy el Padre Pepe. Hoy vamos a hacer un examen ignaciano. La idea será revisar nuestro día para encontrar la presencia de Dios. Tomaremos el día de ayer, si lo está haciendo en la mañana, o el día que ha pasado, eh, si lo está haciendo por la noche. Así que comenzamos. Esta es la última oración que le vamos a poner como oración de cuarentena que ya en muchos lugares estamos reabriendo, eh, pero contaremos, continuaremos como meditaciones ignacianas y continuamos eh, en oración. Todo bendito. Ya hemos estado hablando acerca del examen ignaciano en varias ocasiones. Y mi idea es eh, que esta, este momento es un momento muy práctico de oración, algo que se pueda volver a utilizar en diferentes momentos. Entonces que usted lo pueda hacer eh, varias veces en una semana y, y que tenga un elemento pues, eh, que nos ayude a ver a Dios en el día a día. Vamos comenzando. Lo primero que yo le recomendaría, inclusive en una oración corta, es tomarnos un momento para preparar nuestro cuerpo. Pues así que, si me acompañan, eh, lo podemos hacer ahora. Nos ponemos de pie. Tomamos un poco de aire, oxigenamos nuestro, nuestra mente. Y comenzamos, reconociendo la mirada de Dios sobre nosotros. Y así, comenzamos esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. así, conscientes de la trinidad que nos acompaña, tomamos asiento, ponemos una posición cómoda y vamos a tomar unos momentos para preparar nuestro cuerpo. tomamos un respiro bien profundo reconociendo que es mejor respirar del abdomen que del pecho si tuviéramos la mano una en el pecho y el otro el abdomen se subiría más y eh, primero completamente la, la del abdomen así que Tomamos un respiro profundo desde el diafragma, llenamos, sostenemos y soltamos. Vamos que todo el aire salga, cada onza, cada gramo sale, sostenemos y llenamos. Sostenemos y soltamos. Una vez más nos llenamos de aire y le pedimos a Dios que nos llene su vida. Nos sostenemos y soltamos y ponemos ante Dios todas nuestras preocupaciones. Todo lo que nos puede traer agitados. Continuamos respirando normal. Y ahora vamos a relajar nuestro cuerpo comenzamos con el rostro hacemos una sonrisa grande lo más grande que podamos la sostenemos dejamos que todos estos músculos se tensen aquí arriba también y a la cuenta de tres soltamos una, dos, tres y ahora juntamos todo hacia adentro a buscar de pasita y ¿Sí? soltamos el cuello para un lado para el otro hacia arriba hacia abajo y tenemos la cabeza sobre los hombros sostenida sobre la espalda, sin sostenerla, en las manos o en la pared. Ahora vamos a preparar los hombros, juntamos, donde más se junta tensión, tratamos de poner toda la tensión posible y a la cuenta de tres bajan, dejan caer vigorosamente, una, dos, tres, nuevamente juntamos, y a la cuenta de tres caen, una, dos y... Finalmente, una tercera vez, contamos. Uno, dos y tres. Pensamos los músculos de los brazos. Los bíceps. Y extendemos. Echamos hacia atrás. Sentimos los tríceps. Dejamos. Los antebrazos. Subimos así para que se sienta este músculo aquí. Pensamos y relajamos. Ahora bajamos. Pensamos estos músculos y relajamos. Realmente ponemos esta posición clásica de oración hacia un lado y relajamos hacia el otro. Y relajamos. Abrimos, cerramos. Y dejamos que caigan sobre el regazo de manera natural. Trabajamos en nuestro pecho, lo tensamos, y ahora la espalda, tensamos, y relajamos. Ahora trabajamos el abdomen, vamos a poner tensión, y la espalda baja, sentimos todos esos músculos, y descansan relajan Los glúteos y los cuádriceps, todas las piernas, la parte superior, Pensamos unos momentos, a la cuenta de tres relajan, una, dos, tres. Levantamos ahora eh, las piernas en puntitas, sentimos las pantorrillas y a la cuenta de tres caen, una, dos, tres. Ahora levantamos la punta de los pies y a la cuenta de tres suelta, una, dos, tres. Finalmente. Eh, los dedos de los pies los encogemos como si fueran un puño abrimos levantamos sentimos todos esos pequeños músculos y que caigan realmente tomamos un respiro profundo y relajamos todo nuestro cuerpo Vamos a preparar este momento para Dios. Señor, que todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos en este momento de oración estén completamente dirigidos hacia ti. Ven Señor Jesús, manda tu espíritu, inspíranos durante este momento para poder seguir con nuestra mirada todos esos espacios en los que nos encontramos. Pero hemos caminado una jornada y tú has venido con nosotros. Permítenos ahora contemplarte. Permítenos ahora. presencia con nosotros. En nuestro día anterior y comenzamos revisando a grandes rasgos cuáles serían tres cosas grandes o pequeñas detalles por las que pudiera yo agradecer a Dios en mi día anterior. Me tomo unos momentos para hacer memoria, para mirar hacia atrás y ver cómo Jesús estaba ahí conmigo. amaba, pienso en tres de sus regalos el día de ayer. ¿En qué momentos de amor experimenté en el día anterior? ¿Hubo algún momento de fe? ¿De haber encontrado con Dios de alguna manera especial? ¿O ¿Algún momento de esperanza? Simplemente sentí que y que las cosas iban a estar bien. un respiro profundo y pensamos en el día de ayer que fue lo que nos sacó de la cama por la mañana cómo despertamos. Damos un momento para reconocer si despertamos agitados, agitadas, con algún pendiente. Si despertamos con ilusión de algún proyecto si despertamos faltos de sueño o bien descansados y cómo me sentía por la mañana Recuerdo que hace lo que estuviera pasando, ahí venía Dios conmigo. Me tomo un momento para reconocer cómo estaba Dios ahí a comenzar el día. Lo hubiera yo notado. Si hubo algo por lo que le podemos dar gracias a Dios. Se lo agradecemos a Él ahí con nosotros. Si hubo algo difícil... le pedimos que nos acompañe y vemos cómo Jesús nos entiende si era que salíamos al día cansados, agobiados agitados vemos como el Señor nos observa con amor Viene con nosotros a comenzar el día. Pensamos ahora, ¿quién fue la primera persona que vimos? con quien interactuamos, haya sido frente a nosotros o de manera virtual, de familia, de trabajo. Y pensamos cómo... Dios estaba en esa persona dándole vida Y ya sea que sea una relación cercana o no, pensamos si lo pudimos ver a los ojos, si hubo algún intercambio, una muestra de, de reconocimiento uno del otro, de amor. Y damos gracias a Dios por esa persona. si es una persona difícil con la que batallamos tal vez podemos ver a Jesús con nosotros y le podemos pedir Señor ayúdame a ver este hijo tuyo como tú lo ves a esta hija tuya como tú la ves, con compasión, con misericordia. Y así continuamos por el día. ¿A qué personas vimos? ¿Qué intercambios de miradas hubo? Vemos la dignidad de toda persona detrás de esa mirada. Vemos más allá de la mirada, a la mirada de Cristo. con quién pasamos el almuerzo Y antes de llegar al almuerzo ¿qué más pudimos ver? Por lo que le podamos dar gracias a Dios. Tal vez en su momento no lo hicimos, pero ahora regresamos. Y al ver a las personas, al ver las cosas a nuestro alrededor como si hubiéramos estado ahí, vemos que hay tanto por lo que agradecer. Si pude abrir el refrigerador por la mañana... Y tenía algo. Le doy gracias a Dios. Si puedo mirar mi casa ahora con la vista del recuerdo y la imaginación. Le agradezco a Dios por mi casa. ¿Qué cosas hay ahí? los que puedo agradecer a Dios. Nuevamente en la mañana, ya está el almuerzo, revisamos qué escuchamos. Conversaciones, hubo algo que nos conmoviera, hubo algo que nos llenara de alegría. O algo que nos diera gratitud. Lo vemos, lo escuchamos con Dios y ahora lo sentimos, permitimos sentir qué superficies nos acogieron, donde nos sentamos, que tocamos, si fueron guantes de plástico, si fueron mascarillas. Si fue mi propio aliento, lo considero todo ahora y le doy gracias a Dios porque puedo protegerme, porque me encuentra en medio de toda esta pandemia. Si pude comer algo en el almuerzo Lo veo Huelo los olores Lo saboreo nuevamente Y me lleno de gratitud Porque puedo saborear Que puedo comer tengo que comer. Pasamos a la tarde. ¿Cómo pasamos el día? ¿Qué hicimos? ¿Qué nos ocupó? ¿Qué nos preocupó? Es esa pregunta que nos puede sacar de la oración y ponernos a preocuparnos nuevamente. Sin dejarnos ir totalmente a esos espacios que nos preocupan. Le pedimos a Dios que nos ayude a recordar que Él iba con nosotros inclusive en nuestras preocupaciones. ¿Qué hice el día de ayer? ¿Qué vi? ¿A quién vi? ¿Cómo estaba Dios ahí? que escuché que me conmovió que me llenó de alegría sentí que probé que cené con quién cené y recuerdo que con todo esto alguien más iba conmigo y le doy gracias Adiós, por tanto bien recibido, termino viendo el día en su totalidad o algo importante que se me esté pasando. o algo importante que me haya movido tal vez interiormente, emocionalmente o algún momento de reírme o algún momento de correr o algún momento de darme cuenta que estaba de un momento de Dios, tengo unos momentos para reconocerlo, para mirarlo, para sentirlo, para olerlo, tocarlo, Y volteo al lado a darle gracias a Él que me acompaña, que me entiende, que llora conmigo, que se estremece conmigo. Vino unos momentos hablando con Dios, le hablo acerca de mi día, de lo que verdaderamente me preocupa y de lo que verdaderamente me movió el día de ayer. que me conteste pongan todas sus preocupaciones en Dios porque Él se interesa por ustedes así que depositamos nuestras cargas nos dejamos acompañar, abrazar por Él que no lo diga. Eres mi hija muy amada, en quien tengo mis complacencias. Eres mi hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Eres estimada, estimado a mis ojos. Yo te amo, dice el Señor. Si no lo hemos escuchado directamente de él, permitimos escucharlo ahora. Nos vamos despidiendo del Señor Que nunca es un adiós Es siempre un hasta luego Rezamos juntos Padre Nuestro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 Terminamos el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo les recomiendo que se tome unos momentos para apuntar si hubo algo importante durante la oración para dejarse apreciar lo que haya pasado durante la oración. Hay muchas formas de distraernos muy rápido en cuanto esto termina, pero es bueno apreciar qué fue lo que pasó. Eh, si usted tiene un cuadernito, apuntarlo, detenerse. Si está viendo esto en YouTube, quítele el autoplay a YouTube. <ríe> eh, Ponga pausa en el video eh, y deje de, que lo que acaba de pasar pues como que tome raíz.